Perfecto, je, como estamos con el tiempo y esto, eh, pues nada, gracias Ángel por la presentación, gracias también eh, a la ventana ¿eh? gracias también al equipo de Volcán Piñón por invitarme a esta, a esta charla, a vuestra ponencia, este taller, eh, estaba en un principio pensado que un poquito más tarde, a las 12, por lo cual ya tendríais un poquito de, de rodaje, pero bueno, han, han dicho, venga vale, con lo fuerte a ti, a la primera hora, eh, vamos, vamos a ello os estaba un poco comentando, voy a, voy a empezar con eh, una, una parte un poco más teórica, ¿vale? más de slide, más de presentación de toda la vida, y luego nos vamos a meter a, a o sea, Vamos a ver, eh, no cómo etiquetas, sino cómo se etiqueta un sitio, y por qué está hecho así, y qué beneficios va a traer, va a traer eso, qué beneficios ha traído. Pero todo ello basado además en un caso real, o sea, sobre una empresa que no tenía hasta ahora digamos, etiquetado todo lo que era su seguimiento de e-commerce, eh, ¿Y qué resultados está dando ahora? ¿Y qué estamos podiendo hacer diferente a lo que hacíamos en, en aquel momento? Eh, ya habéis comentado, bueno, tenéis tienda, eh, tienda, tienda agencia, de desarrollo, eh, agencia, agencia también con, con clientes y, bueno, y Maratinos, que, que es, un caso, es un caso particular. ¿eh? Pablo Maratinos, una máquina. Entonces... Eh, evidentemente, a ver, eh, importancia o por qué etiquetamos, eh, o por qué debemos de etiquetar en e-commerce, ¿no? Pues un poco lo que comentaba a lo mejor en el resumen ¿no? de, de, de, de digamos, de, de esta presentación, ese taller, que vale, que tú montas tu e-commerce, has es estado en e-commerce, te enseña trucos, haces cosas, tienes todo montado, pero llega la hora de vender. Y para vender no basta con llegar y decir, venga, planto mi, mi e-commerce o mi web en internet, y ya vendo. Mentira. Tienes que hacer cosas, ¿no? Pues hay que hacerlo mailing a la gente, hay que hacer anuncios de alguna forma, hay que posicionar, posicionarse en SEO y todo eso cuesta dinero bueno, de todo eso, ¿qué es lo que mejor me está funcionando? en un momento determinado, ¿cómo ser? O sea, a lo mejor, todo nos pasaba con esta empresa nuestra ¿no? empresa, antes de poder etiquetarlo nos encontrábamos con que cuando hacíamos campaña de, de Google Ads vendíamos, y vendíamos mucho Ah, pero no sabíamos eh, cuánto era atribuible a eso y si dejábamos de hacer inversión vendíamos menos yo decía ya, pero ¿qué hago? invierto 100, invierto 500, invierto 1000 no lo sé, pues no lo sé porque no estoy, no estoy midiendo, no estoy viendo qué me viene de un sitio o qué me viene de otro entonces era, era un problema y es un poco como siempre yo con, con una frase de alguien célebre de alguien famoso y esta cosa, ¿sabes? esto, esto se hace bocayar. así parece que el ponente somos un, unos tíos muy eh, pues eso, muy, muy, muy estudiamos, ¿no? Bueno, pues este señor, fijaros, eh, murió en 1922, murió hace 100 años, y fijaros lo que decía hace más de 100 años, ¿no? Que la mitad del dinero que invierto en publicidad eh, no me sirve para nada, pero no sé qué mitad, si es esta mitad, esta mitad, o el qué, ¿no? Pues eso es lo mismo. ¿no? ¿Qué ventaja tenemos ahora? ¿Qué ventaja tenemos desde que existe Internet, desde que existe los sistema de etiquetado, analitis y todas esas cosas? Pues que resulta que más o menos nos podemos aproximar, podemos llegar a medir y saber el resultado de una acción y de dónde viene eh, a lo mejor pues esa, esa venta. Si viene de ads o de dónde viene. Podemos, podemos un poco analizarlo. Eh, no, no vamos a tener la certeza total. Y eso, y eso sí que a sí que existir porque seguro que luego saldrá cuando eh, tú, por ejemplo, imaginaros para Google Analytics haces todo un etiquetado de e-commerce y, um, y lo tienes todo montado y de repente vas a ver las ventas en Analytics como van y miras tu back office vas a ver que no hay coincidencia aquí siempre va a ser menos en Analytics ¿vale? esto no sustituye a tu back office no, tu, no sustituye a tu CRM ¿no? vale, lo que te va a dar es tendencias uh, te va a dar uh, datos de dónde te viene el tráfico pero no te va a sustituir al 100% o sea, no os asustéis porque aquí diréis oye, mi, comer, o sea, mi CRM me dice 100 y Analytics me dice 90 o 70, está mal, no, no está mal, es que aquí hay cosas que no se van a poder por multitud de razones. ¿no? Eh, Esta ahora Marina hablando de todo el tema de, de RGPD, de seguridad, tal, pues oye, pues eh, si alguien no acepta que hagan un seguimiento, pues evidentemente aunque que compren tú no lo vas a tener en, en análisis. Pues, eso sí que tengámoslo siempre en cuenta. No sustituye a lo que sería el CRE. Si me decís, oye, pues eh, resulta que hay un 50% de las ventas que me está realizando análisis, entonces a lo mejor ahí habría que investigar por qué. ¿no? El 50% de las ventas reales. Habría que ver por qué es otro 50% o por qué un 30% o un 40% no estamos consiguiendo eh, traquearla. Pero, pero tenerlo en cuenta que el 100% no se va a dar nunca. O sea, es imposible de, de tenerlo. Entonces, normalmente, pues un poco, pues eso, cuando nosotros montamos, por montar un poquito más río, pues nosotros le montamos un, un sitio web, ¿qué ocurre? Tienda, la tenemos montada y lo primero que solemos hacer, normalmente, es venga, vamos a enchufarle la etiqueta de Google Analytics para hacer un traqueo. Vale. Después de eso decimos oye, ¿es que no vendemos? Vamos a hacer un poquito de publicidad. Y le metemos las etiquetas de conversión, por ejemplo, de Google Ads o de Facebook Ads, de cualquier herramienta de publicidad que haya. Y seguimos metiendo otra etiqueta, por ejemplo, una de Hotjar para, para ver el mapa de calor, por ejemplo. ¿no? Bueno, esos son códigos que sabéis que se van... Eh, supongo que todos, más o menos, tenéis un poco idea de qué estoy hablando, códigos que se van eh, poniendo dentro de la web. Y hay formas de poner ese código: podemos meterlo a saco con un plugin, de diferentes formas. Bueno, un poco, perdonad, aquí un poco con la etiqueta. ¿Sabéis lo que es una etiqueta? Tampoco voy a, voy a entrar a leerlo. Eh, esto lo tenéis. Pero bueno, existen eh, diferentes formas de, de meterla: ¿no? pues, con un plugin, eh, con. Directamente metiéndolo, por favor, no lo metáis en el header PHP, o sea, no, quien diga eso, no, por favor, no, no lo hagáis, porque ya sabéis la historia, si cambiáis de tema, luego no, luego no funciona, entonces, bueno, pues se va, se va haciendo, Google tiene dos soluciones, eh, la etiqueta global del sitio y Google Tag Manager, ahora, nosotros nos vamos, a ir, nos vamos a ir a implementarlo, yo voy a hablar siempre cuando implemente sobre Google Tag Manager, y ahora vemos por qué, la etiqueta global del sitio está muy bien, y ahora la están evolucionando, pero no sirve para productos de Google, nada más. Mientras que Tag Manager, y ahora lo veremos, no sirve para cualquier tipo de etiqueta que queramos poner. Ya no tan solo de seguimiento, sino de cualquier cosa. Nosotros hemos llegado en webs a, a montar un sistema en el cual, cuando un usuario entra un número determinado de veces, le salta un banner. Y si no entra un número determinado de veces, no le salta un banner. Y eso lo hemos hecho con Tag Manager. O sea, vale para más cosas que únicamente el hacer, digamos, un seguimiento o montar el código de maneras. Tag Manager, un poco lo vais a ir viendo luego seguramente, y si lo habéis manejado alguno, trabajéis con Tag Manager, uh -huh. vale. pues lo que tiene, de las ventajas que puede tener, una es, esta, es que el etiquetado es muy sencillo, porque está todo como muy aplantillado, son como formularios que tenemos que ir rellenando. Tiene su insidia, tiene su cosa, pero bueno, pero es relativamente sencillo. Eh, luego también, todo va, liando, lo que os decía antes, nos vale tanto para etiquetas de Google como para cualquier otra etiqueta de terceros que nos podamos imaginar. O sea, cualquier cosa que nos podamos imaginar la podemos, la podemos llegar a hacer. Igual que os decía eso, yo por ejemplo, igual en otro sitio, en un blog, montamos una etiqueta que cuando alguien copia el texto del blog y lo pega en otro sitio, aparece un mensaje debajo diciendo, este artículo lo puedes leer entero en tal, y le damos el URL real del artículo y está en esta web. O sea, insisto en eso, no, no, que no os quedéis que, que esto solamente sirve para pa, pa seguimientos y etiquetado digamos de seguimiento, sino para más cosas. Eh, más, más cosas que, que nos permite, o una de las ventajas que tiene, es que las etiquetas, o bien las que trae ya el propio Google Tag Manager, o bien las que desarrolla la comunidad, que serían como los plugins de WordPress, eh, hay una comunidad ahí que va desarrollando etiquetas, tanto de eventos como de... Um, ...como de activadores... ...pues podemos tirar de ellos... O sea, ...no tenemos que, que saber... ...conviene que sepamos un poquito programar... ¿vale? O sea, ...esto nos sustituye un programador... sin en ...tú seguro que te lo has encontrado alguna vez... ...pero uh, tenemos mucho trabajo hecho por detrás... ...y lo podemos aprovechar para implementar algo... ...de una forma más sencilla, más, más lógica... ...más, más detalles que, que tiene... ...es que nosotros podemos crear nuestras propias etiquetas personalizadas... Y, bien ponerlas en la comunidad o bien aprovecharlas nosotros para nuestro trabajo. Y eh, un poco creo recordar que esta era la, la última, sí, tiene unas herramientas de prueba, nosotros podemos, que es una de las cosas que vamos a hacer aquí hoy, vamos a eh, hacer la prueba antes de, antes de lanzarnos al mundo real, antes de montar todo, todo, todo el seguimiento que queramos hacer o toda la implementación que queramos hacer, lo podemos probar en real sin eh, perjudicar digamos, a, a lo que sea en el sitio. Entonces, a ver, y si hay un error en una etiqueta, imaginaos que metemos un Javascript eh, para lo que sea, y ese Javascript tiene un error de que le falta un punto y coma o cualquier cosa, nos va a avisar la propia herramienta. hey Aquí hay un error. Y dices, bueno, vale, fantástico. Entonces, es una herramienta bastante, eh, bastante potente para, para todo ese tema del etiquetado ¿no? Un poco ahí aparecen todos, ah, bueno, me faltaba sí la última, que, que permite trabajar en, en grupo es decir, no es una herramienta para que trabaje yo solo, sino que si tienes una agencia con un grupo de personas implementando sobre la misma web toda una, todo lo que sería digamos un, un traqueo o lo que sea, pues pueden trabajar varias personas con versiones lo cual pues, bueno, pues puede resultar cómodo en, en momentos un poco más largos. Ah, vale, un poco por, por, por tener todas, todas de golpe por reafirmar las, las ventajas que tiene Entonces, Estamos ya con, pensando en, en modo, ya os digo, de, de montarlo de otra manera. ¿Cómo eh, es la forma un poco más, o, o la que yo he llegado a la conclusión que es más, eh, más acertada de trabajar? Es un poco lo que, lo que he venido a llamar, o se me venido a llamar el método CVAE. Es decir, empezar primero con la capa de datos, que es donde van a ir todos los datos, desde la web se van a servir hacia, hacia TacManet, lo veremos ahora, o sea, esto, esto va a sonar un poco raro, pero ahora cuando trabajemos lo, lo veremos. Para poder ver qué datos nos están devolviendo la web, a partir de ahí, esos datos los que nos interesen los, los traeremos a variables de Google TacManet, que son sus componentes, le contaremos un activador, es decir, el momento en el cual tiene que ocurrir algo, pues cuando sea una compra, le mandaremos un Chase, por ejemplo, y eh, finalizaremos con la etiqueta, es decir, a dónde queremos enviar ejemplo, los datos que hemos ido recogiendo en el momento ese aquí. Esto a lo mejor ahora mismo, no si, pues, lo veis, pero cuando lo veáis ahora en la, en la demo, creo que va a quedar mucho, mucho más que en siguientes. Al final, eh, yo después de hacer muchas implementaciones y tal, digamos que es el método que me, que me, que me he establecido, porque es que uh, si no empiezas, no, ya le una etiqueta y no para conseguir no sé, Empieza, Yo he visto muchas veces, y al principio yo también lo hacía, que empezabas por, a lo mejor por aquí, luego por aquí, luego tenías que coger esto, y dices, no, mira, vamos a, decir, vamos a establecer los pasos y lo vamos a hacer de esa forma, porque es la forma en la, que, en la que al final consigues tener la implementación pues, bien hecha y sin cosas raras ni locuras. Entonces, quedaros ya, os digo, quedaros con, con esto del método CVAE, porque lo iremos, lo iremos viendo ahora. Aquí un poco, no lo he visto de otra forma. El C, que sería capa de datos, es lo que se llama la es un objeto de, de JavaScript para explicarnos Lo que hace es que nos pase la serie de datos. ¿no? Pues, aquí no se ven bien, pero bueno, si se es una venta, nos está pasando lo, los datos del producto, nos está pasando el currency sí que es una moneda, y esto se emite, nos está los datos de la compra del producto. Y aquí abajo está el evento, que escuche. ¿Qué hacemos con estos datos que un momento en que nos nos da? pues pasamos a variarlas dentro, de, dentro ya de la como tenemos ya como tenemos ya un, un evento que nos está dando por aquí pues creamos un evento personalizado y a partir de lo mandamos hacer. Bueno, esto sería digamos otra forma un poquito de ver de ver toda la toda la parte de, la, de lo que sería la implementación y salvo la primera parte todo ya este esta es la, la V, la A e, la E, todo esto se hace ya desde, desde Tag Manager. En el caso de e-commerce, otra vez un poquito por verlo rápido, ¿vale? Y esto serían los pasos. Este es el primer paso, ¿vale? Lo que sería llevar los datos a la capa de datos, que es quizás el más engorroso en un primer momento, o el que más difícil parece en un, en un comercio electrónico, tenemos dos opciones. Si estamos en un WooCommerce, estamos en un Prestashop, en un CMS, tirar de un plugin o de un módulo. Si estamos en otro sitio porque es una brecha medida, ahí tendríamos que hablar con el desarrollador, pasarle la guía con todos los pasos y decirle: Mira, necesito que me Y el desarrollador lo que va a hacer es enviar esos datos, hacer lo que se llama un data layer. Enviar esos datos al data layer. En el caso de, de WordPress más WooCommerce, si es con otro e-commerce, habría que ver si este si es este otro, uh, lo mejor es el plugin este que es un poquito de que es eh, gtm 4 de 4, eh, ¿Por qué? Y digamos, ¿por qué ese plugin? Y otros? No, pues hay muchos, pero ¿por qué ese? Porque ese plugin nos va a permitir solamente enviarle los datos al data layer sin necesidad de tener que colocar dentro de ese plugin la etiqueta de eh, Google Tag Manager. Y para mí es, digamos, me parece muy cómodo porque um, a lo mejor, pues si tenéis un tema de RGPD o tenéis otro plugin o cualquier otra cosa y metéis la etiqueta de Google Tag Manager ahí y la volvéis a meter dentro del plugin que va a hacer este envío, o va a empezar a duplicar datos. entonces El resto de plugins te obligan a... o te, te insertan el código de Google Tag Manager y ya estás vendido a él. O sea, ya no puedes hacer ningún cambio, con lo cual puede ser complicado. Sin embargo, este tiene esa ventaja de que le dices, oye, no, mira, yo te, te, te implemento, te configuro, pero solamente... Lo, lo quiero para que me envíes datos al DataLayer, no quiero otra cosa, ¿Veis? Por eso para mí es uno de los más cómodos, una vez que, digamos, ha pasado todo esto y que, si vemos que el DataLayer ya funciona, que se están enviando, nos vamos a necesitar las falta, Que eso es decirle que era una variable con los datos que me está pasando el DataLayer y otra una nomenclatura, que normalmente suele ser e-commerce, eh, e punto, lo que sea, en fin, lo, lo veremos ahora. Cuando tenemos eso, como tenemos también dentro de la taller de evento, le decimos, hey, cuando ocurra esto, un purchase, un select item, lo que sea, cualquier paso que ahora terminaremos del de e-commerce, cuando ocurra eso, entonces, eh, creas el activador y le dices, vale, pues lo que quiero es que me hagas, eh, que me envíes un, un evento, por ejemplo, de purchase, es decir, una compra, eh, con un nombre definido, ahora también lo veremos porque en GA4 y, y demás es un poco curioso, pues creamos, la etiqueta, lo que hace es enviar los datos que hemos recogido del, del data layer aquí en estas variables, eso pues los le digamos, me los envías a, en este caso, a GA4, a Google Ads, a donde sea. ¿Ves? Eso, si fijáis, volvemos otra vez un poco a los, a los cuatro pasos. Por eso insistía que esto es muy, eh, desde mi punto de vista muy importante que, está, que digamos que los cuatro pasos queden, estén claros. Están quedando claros. ¿Sí? Vale que queden claros y que se apliquen en este orden. Porque cualquier otra cosa ya es empezar a, a improvisar y hacer cosas que, que de verdad no, no, no acaban bien. Este un poquito, como os comentaba, este es el plugin. Que, a ver, que no es que sea el mejor, pero es quizás de, de los mejor acabados para, para el tema de WordPress, esta tiene otros y desarrollo a medida tienes que hablar eh, con el desarrollador para eso. Entonces, que lo, lo tengáis un poquito. Ahí de mano. Vemos un poquito los, los pasos, esos serían los pasos de un embudo, un e-commerce, ya nos vamos metiendo en un e-commerce, ¿vale? Eh, pues, desde empezar viendo la lista de los productos, seleccionar un producto, ver el producto, la ficha del producto, añadir al carrito, empezar el checkout y comprar. Y luego hay unos cuantos eh, pasos que son, o adicionales, porque lo no tienen que dar siempre. Pero que se pueden se pueden medir en un momento, como podría ser ver una promoción, seleccionar la promoción, añadir un producto a, a la lista del carrito, ver el carrito, ¿vale? echar un vistazo al carrito, y luego dentro del checkout añadir la información de envío y añadir la información de pago, a, a tarjetas y tarjetas y eso, lo que sea. Todo esto se puede ir, dependiendo de la, de la herramienta se puede ir, miren, aquí he puesto las tres más, más comunes eh, GA4 o sea Universal Analytics, la versión anterior y eventos de Facebook y estamos pues, bueno, que la hora a hacerle fotos si queréis para, acabamos hasta estar ¿vale? eh, para que, aquí digamos está cómo se nombra dentro de cada una de, de esas herramientas eh, cómo, se, cómo, se, eh, cómo debería de ser la nomenclatura eh, de ese de ese evento el original ha para, para por ejemplo, en alguna cosita y que originación, ¿vale? Ah, y los que no están disponibles. El select item, por ejemplo, no está disponible en Facebook. Eh, es decir, hay varios, eh, me parece que, así, el, el Act Ways List o el ViewCard, el ver carrito, no está disponible en Universal, pero sí está disponible en las otras dos. En fin, que sepáis un poquito esto un poco de plan plantilla para, para que sepáis que no todo se puede medir en todas las herramientas. En, todo, en todos los pasos todo si ahora quiere vale. y esto un poco eh, no esta parte. Sí, es un poco en la recomendación uh, si vais a empezar a implementar un, un comercio electrónico empezar por lo más importante que es la compra Escuchéis. o sea, lo que va a interesar a la mayoría de la gente es saber cuánto vende y de dónde viene lo que vende entonces empezar por eso que luego tenéis tiempo, dinero, recursos, o lo que sea, o para un cliente, o sea, para un cliente a lo mejor no, no, no conviene ir le de esto de seguimiento. Dices, esto no me interesa, me interesa quién me compra y de dónde viene quién me compra. Entonces, empezar siempre por el último. Y luego ya os digo, si tenéis recursos, dinero, cuando el cliente tiene dinero, pues ahí ya sí. Ahí ya podéis ir desde la compra hacia detrás a montar el resto de seguimiento, eventos, etc. Pero lo importante, en un principio, sería el último el evento, elemento purchase. Es. es un poco yo como recomendación. Al final, al final lo que te preguntan es ¿cuánto he vendido? Y de dónde ha venido, ha funcionado esta campaña? Sí, ha funcionado, no ha funcionado. Entonces, pues vamos, a, vamos a empezar por lo, por lo importante y luego ya nos meteremos en, en el resto. Y esto igual, es un poquito sería sería una, una chuleta, ¿vale? parecida a la, a la de antes, en la cual están todas las acciones. Eh, cómo sería originalmente el evento en Universal, cómo suelen ser eh, los nombres de los eventos, por ejemplo, en el plugin que os comentaba. Voy predeterminado ¿tiene, tienen ese nombre. Cómo podría hacer un developer en Universal. Y os digo, eh, todo esto es porque Universal no tenía realmente una... Universal Analytics no tenía uh, una especificación de nomenclatura. Tú podías ponerle al evento el nombre que te saliera de las narices. Y cuando lo enviabas a Universal, pues él ya, más o menos, lo montaba Pero no había una miniatura de eventos, entonces cada uno ha ido haciendo. Sin embargo, la última columna, que es eh, GA4, lo que pone ahí es lo que dice Google, y eso es MISA. Si a un evento le tienes que llamar Purchase, o Google dice que le tienes que llamar Purchase, es Purchase. No, no es otra cosa. No puede ser. Entonces, sí que lo, sí que lo tenéis un poquito, un poquito, digamos, de esa forma, y... Lo mismo, si estos, veis que estos son minúsculas, separado por guiones en minúscula, y separado por guiones. Cualquier otra cosa no vale, no funciona. Entonces, ahí un poquito lo que tengáis. Que aquí estáis, está bien, porque ya tenéis una nomenclatura definida, no tenéis que inventar nada, mientras que antes, digamos, había por ahí pues, cosas que.. que en fin, que, que podías hacer lo que quisieras. Cada uno hacía un poquito lo que lo quería. Bien. Y ahora ya vamos a la segunda parte, la voy a tener que presentar que es un poco la, ver, ver esto en realidad, ¿vale? ver, cómo, ver, cómo se ha, ver cómo se ha hecho esto, ver de dónde se sacan la, las cosas y ver qué, eh, qué nos ha supuesto, en el caso de, de esta empresa, eh, qué ha supuesto el poder tener el seguimiento de e -commerce. Os pongo un poquito en antecedentes, es una empresa que se dedica a hacer... Eh, recorridos, tours, tanto por Madrid, ¿no? estos autobuses de dos plantas que dan vueltas por todo Madrid, como eh, tours a Toledo, a Segovia, sitios de este, de, sitios de este tipo, ¿no? cerca de Madrid para turistas. La web es una web que sí, que está hecha en WordPress, pero lo importante y ahora, vale, es esto de aquí. Esto de aquí es un iframe. es decir, esto es un servicio de que gestiona todo el booking, las plazas que hay, cuando se venden, a quién se venden, se envía el billete, lo gestiona todo, pero es desde una empresa, de una plataforma externa. No está integrado dentro de la web, no hay un plugin ahí metido. Es algo totalmente externo. Entonces, gracias a Dios se puede configurar el seguimiento, pero el trabajo, digamos que está todo ahí. Tiene un pequeño grado mayor de complicación a la hora de implementarlo, pero se puede implementar con sencillo. Entonces, pues iremos viendo, os digo, cómo, cómo implementarlo, vamos a verlo, y cómo esto, pues luego nos va dando para qué. Pues mira, para poder tener la información de dónde me vienen las ventas, aquí están las ventas ahora mismo, el número de ventas y el y, y el dinero. Pues para saber si me ha venido por, por pagos, si me ha venido por SEO, si me ha venido por donde sea. ¿no? Por un lado. Y en el caso, por ejemplo, de Google Ads, nos sirve para ir montando estrategias en la campaña, sabiendo lo que hemos ingresado y sabiendo el retorno que hemos tenido de inversión. De otra forma, si no tuviéramos un etiquetado, no podríamos. En ningún e-commerce podríamos saber, pues lo que decía al principio, si sí, invierto más, vengo más ya, pero cuánto más por cada punto de inversión. ¿no? Pues digamos que con todo eso es como lo, como lo podremos eh, ver. Entonces voy a sentarme. Si veis que, que no se me oye bien ahora, espero que sí, aunque esté sentado, pero si veis que no se me, no me oye voy a sentarme, salimos de aquí. Uh, la web, un poco por verla aquí, que no sé si ya me grande por verla en vivo es esto, lo que estábamos viendo hace un momentito. Y las herramientas que vamos a utilizar, pues es Stack Manager, uh, y, y bueno, lo veremos viendo en el una terminales y demás. Entonces, esto sería um, de Youtube. Vale, aquí simple, simplemente haceros, haceros un, una narración. Como os comentaba que eso tiene un iframe, e eh, aquí hay dos, dos, dos contenedores de, de Google Tag Manager. Habéis trabajado, sí, si habéis trabajado con Google Tag Manager, el concepto de contenedor está claro, ¿no? Vale, pues un contenedor va para la web del iframe e y otro contenedor va para la web principal. En la web del iframe e se aparecen unas cosas y por eso se sí, puede llevar a, a la web principal luego la, los eventos y demás. Entonces, vamos a ir a la, básicamente a la del principal y vamos a ir, vamos a ir viendo un poquito cómo funciona. Esto lo voy a cerrar porque me lo voy a pedir ahora. Ah, vale, suele ser recomendable en estos casos que conecte la wifi. Disculpadme. O sea, que me conecte, vamos, al, al móvil para tener conexión a internet, porque si no, sin conexión a internet, poquito vamos a hacer. Vale, pues ya la tenemos, bien. Esto es eh, ahora mismo, pues eso. eso sería, voy a hablar un poco más, pues esto sería Google Tag Manager. La, eh, recordáis lo que os decía del método CVAE. Aquí tenemos las variables, aquí tenemos los activadores y las etiquetas. si diréis, ¿y la capa de datos? Pues vamos a, vamos a ella. Nos venimos a la web. Mm -hmm. Adiós, Paulito. Estamos entrando ahora a lo que sería un modo de depuración, o sea, lo que estamos haciendo ahora es arrancando la web, ahora veremos que aquí nos aparece este, este mensaje, ¿vale? y eh, por este lado empezamos a tener ya los elementos dentro, dentro de la web, dentro del modo de depuración de, de la web. A partir de aquí, lo que vamos a tener, a la vez que hagamos, eh, cambiemos de página o hagamos una acción, esto se va a actualizar y nos va a ir eh, dando, pues, eh, por un lado, pues, la información y en este caso, por ejemplo, nos está diciendo qué etiquetas son las que están eh, lanzándose en un momento determinado, porque es las que están configuradas así en esta página, eh, qué variables son las que tenemos, que ahora mismo, por ejemplo, no estamos ahí, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí las tenemos, ¿vale? Qué variables son las que, las que se, están se están recogiendo y, nos podemos, y podemos ver, aquí está la capa que faltaba antes, ¿vale? ya veremos más más detalle de lo que es el data sí qué métodos para meter la etiqueta en el Google Maps? directamente en el código o algún plugin de Google Maps? Ejemplo, a ver Maps. a ver yo para, para poner las etiquetas de seguimiento eh, yo lo, lo, lo que suelo hacer es yo monto la etiqueta de Google Tag Manager la monto uh, directamente con una, un plugin o sea no utilizo ningún plugin de nadie de, de, de coger y meter el código. La monto con un MU Plugin, eh, que básicamente lo que hace es insertar el, el, el código de Google Tag Manager con el, con el identificador del contenedor. Eh, meterla directamente en, en el header y la, la otra, bueno, la otra la, la, la, la meten en el body pero la otra no sirve para nada. Y a partir de ahí, eh, Analytics, eh, Ads, Facebook, lo que sea, todo va a través de traje. O sea, no, no me gusta utilizar plugins, eh, Me parece, o sea, porque ningún plugin eh, me da la solución que yo quiero. Incluido, salvo este que os comentaba antes, el GTM for WP, que lo que me gusta es que eh, me permite meterlo, eh, configurar la parte de e-commerce y, y olvidarme de... O sea, y no, tener que, no, no, no me obliga a tener que poner... Eh, o a que él me inyecte el script de Tag Manager. ¿Cuál es? ¿Cuál que he puesto antes, gtm4wp. Y ese solamente lo utilizo cuando tengo un e-commerce. O sea, si es cualquier otra cosa, o sea, para medir los formularios de Contra form y tal, que está bien, si no te quieres complicar la vida puedes utilizarlo también porque es muy completo. Ah, pero para esas cosas no me hace falta, para esas cosas la hago de Tag Manager. Y... Entonces yo utilizo y lo utilizo normalmente, no no, no no no no me complico la vida y el código lo meto directamente desde tag y con en, mi, en mi. es mi forma de trabajo de trabajar eh, y me gusta me gusta bastante entonces ya, ya me he acostumbrado y, y tiro tiro por él no quiere decir que nada sea malo bueno ni, ni nada ni nada de eso ¿quieres decirlo? Pregunta Vale. ¿Afecta la performance eso también? ¿De los plugins? No, no no. O sea, no. no, eso. Es solo por forma de trabajo. Eso sería, eso sería cosa de otra charla. Si de queréis un cara, día. Sí, por eso. Si queréis un día en otra sí. en una mitad, hablamos de, de performance con Itagman bueno, ayer. No la, no, la no la afecta. No la afecta. o apenas la afecta. Eh, bueno, depende de lo que hagas, pero bueno. Eh, insisto, es cosa, es cosa es de otra, otra charla. charla. Es cosa de otra charla. Entonces, pues como, como os voy comentando, aquí vamos a ir viendo un poco como. Si yo ahora ah, me vengo aquí a la web e imaginaos cojo, cojo este producto, bueno no, no voy a coger el de Navidad porque el de Navidad está ahora mismo y ahora, y ahora después hablaremos de ello, está en marcha, ¿vale? Yo ahora ya me he ido a otra página eh, en este momento, con lo cual si me vengo, si me vengo aquí veis que pas, de repente esto ha cambiado. O sea, estábamos aquí en, en la home y de repente esto pues ha empezado a meter toda una serie de cosas raras que no sabemos todavía qué son pero bueno, que, que están ahí. Os digo, todo esto que veis que pone región de tit son, uh, son eventos que han ocurrido eh, dentro de este iframe e que os recuerdo, es otra web. O sea, esto de región es una web, no es, no es esta web, es una que está ahí, que es la que controla. Aquí la estás viendo porque hay un iframe e Entonces, todo, todo lo que veáis, eh, digamos, con, con esto, es eh, Son cosas de, de esa otra web Que esa otra web está enviando Al data layer de la mía Se está produciendo, pero me lo está enviando ¿vale? para, para luego yo poder montar Lo que es el seguimiento de, de cualquier cosa que ocurra Dentro de esa web, es decir, cualquier cosa que ocurra Dentro del proceso de compra Entonces, si buscamos Es un follón, ¿vale? Porque estos lo han hecho de tal forma uh, Que Vale que, que vea. voy a seguir un paso más y ahora porque tenemos eventos un poquito más, más definidos el siguiente paso que si os fijáis incluso aquí se está viendo, que aquí tenemos la etiqueta de esta assistant esta que, que tengo aquí, que es la de Befram, y esta que es la de la, de la, la de la web contenedora digamos, de todo ¿no? entonces, no sé, voy a coger a ver, perdonadme aquí me quito esto en medio vamos a coger para el día 30 Estamos escogiendo fecha, vamos a coger esta hora, eh, un evento, vale, y lo vamos a añadir al carrito de la compra. ¿Qué ha estado pasando mientras tanto aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, ¿qué está pasando? Que se van añadiendo nuevos, eh, nuevos eventos que me está mandando Ahora mismo yo estaba, estaba trabajando sobre el iframe, no estaba... No estaba haciendo nada en la web. la web. La página de la web no se ha movido. La que se ha ido moviendo es la, la de la otra web. ¿no? Entonces, esta otra me está enviando todos todo estos series de eventos. Aquí, por ejemplo, ya tenemos un identificable, el App2Car. Pues he, añadido, he añadido ya al carrito eh, el, el producto. Entonces, si os venís aquí, aquí ya sí que tenemos la primera parte. Aquí si estoy viendo lo que comentaba antes, no pues, sé si se ve bien, del Data Me está, está dando ya información, está Oye, este evento con este nombre que tú lo has definido, con uh, vale, estas cosas y tal, viene de esta página, os pues digo, no es la página eh, principal, es la página de, del proveedor de la plataforma, tiene toda esta serie de datos, pues es, es alguien de Madrid, no sé qué, tal, y aquí es donde yo quiero, yo quiero ir. Vale, y a partir de aquí me dice, mira. Tengo eh, datos de e-commerce, que es, eh, bueno, ellos lo tienen puesto de esta forma, en el cual hay un producto con el nombre, que es el nombre, con esta idea, que es un ID interno que, que tiene, que sería como el SKU de, de, de un producto, con este precio, con esta marca, que la ha puesto, porque está configurada así de esa forma, y no tiene categoría. ¿Vale? Y aquí lo ha ido, esto por un lado, como me he metido eh, seguramente dos billetes, por otro lado, me ha metido. Eh, el, resto, el resto de datos. Esta es la información que nos va, que una vez que la tengamos, esto lo hablamos antes de, de la capa de datos. Una vez que la tengamos en el Data Layer, a partir de aquí podemos hacer cualquier cosa. Porque ya tenemos esa información, ya nos la está pasando en algo que, por ejemplo, que Google Tag Manager va a entender. O va a poder entender si nosotros sé decimos cómo hacerlo. ¿no? Entonces, esto es lo importante: esto va a hacer plugin, este que comentaba antes, una vez configurado. Y esto es lo que, eh, lo que si no le va a hacer el plugin, pues tiene que hacer un desarrollador. ¿Vale? Mediante un objeto JavaScript que diga cuando ocurra esto, busca data layer y mátale toda esta información. vamos. Entonces la, la, la va a meter, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos a partir de ahí? Tenemos ya los datos. Pues nos venimos a las variables. Voy a ir rápido, lo he hecho de 5 minutos. ¿Vale? Y vamos creando variables que definimos nosotros, no variables integradas. Yo esto es la nomenclatura que suelo utilizar. Entonces, por ejemplo, miraros. Vale, tenemos esta, esta variable. Esta variable lo que está, lo que está haciendo es uh, pasar a Google Tag Manager la moneda. Vale, la currency, digamos, el, el valor del de currency. Entonces tiene este nombre porque si nosotros ahora nos venimos aquí... Si buscamos, vemos que currency, currency, currency, aquí lo tenemos. Currency, currency, code, euro. ¿Vale? Porque es e-commerce.detail.currency, code. Entonces, pues de esa forma, le estamos diciendo, si te encuentras esto en un momento, recoge este valor aquí. Y, nos ha y eso con todo: el nombre del producto, todas la, digamos, todos los elementos que queramos un momentito recoger. Cuando tenemos ya hecho toda la, toda la lista de variables, ahí les digo ahí mogollón, no me a porque veo, veo, veo que le han cambiado el QR de ah, Cuando tenemos todas las variables que necesitamos, es decir, cuando estamos recogiendo todos esos datos, lo siguiente que nos vamos, siguiendo el método que decía antes, es el activador. Aquí nos hemos quedado en que el evento era actuar era este de aquí. Pues con este mismo nombre decimos, oye, cada vez que detectes en el data layer que hay un, eh, un evento aquí no lo tengo, lo tengo definido sí. que, tengo de, que, que, que salta un evento de este tipo región que es el nombre que tiene cada vez que eso eh, guárdatelo como un activador porque voy a hacer algo con él le voy a decir una etiqueta que haga algo con ello y ya lo último que quedaría sería eh, coger la etiqueta y lo mismo vamos a ver e-commerce a tocar. perfecto, aquí. Y lo último que nos quedaría sería decirle, oye, creemos una etiqueta, por ejemplo, de seguimiento de GA4 o de Google Ads, o de lo que sea, ¿verdad? ¿no? O sea, allá, allá dependerá de lo que quieras. Y ahí lo que le dices es que es un evento, en este caso, que la categoría es e-commerce y le pones el nombre de acción que te ha dado de la tabla que veíamos en, en aquel momento al principio, ¿os acordáis? Cuando he dicho, estas son las tres de Universal y esta es la de GA4. Pues el nombre que está dando, en el caso de GA4, GA4 a esa, a esa acción. Y le envías ese parámetro a, a Google Analytics. Y en este caso no tenemos, no tenemos mucho, mucho más definido, no tenemos más variables. Si buscamos, voy a buscar el, el purchase, para sí. el caso del purchase... Uh -huh. Esperaros, estoy viendo, disculpad, estoy viendo los de, los de GA3. Me estaba equivocando, sí, sí, por eso por eso era, vale. En el caso, por eso, por eso estaba, estaba de una forma diferente. Vale, en el caso de Purchase, luego le pasas todos los valores que has ido recogiendo en esas variables, con el nombre además, esto en GA4 lo cuatro vemos pero el nombre ya está, o sea, no hay, que, no hay que pensar. Es lo que dicen, es lo que pones. Entonces, le pasas todos los valores que tú quieras recoger y, te los, y, y, y las variables de donde tiene que coger el valor de esa eso y a partir de ahí ya todo pum, se manda, se manda a, a en este caso a GA4 o lo que sea y ya estaría todo, todo, todo configurado. Ah, voy rápido, voy rápido porque si no, no nos va a dar tiempo. A ver, al final, si nos vamos a ver etiquetas, veis que aquí está avanzando está la etiqueta en el modo de depuración. Y una vez que tengamos todo esto probado, todo esto está en modo prueba, una vez que lo tengamos probado, le decimos publicar el contenedor en, en, en Tag Manager y ya tenéis todo, uh, todo metido, o sea, ya todo va a ir enviando los datos, pues eso, a Analytics, a Facebook, a donde tenga que enviar. Es, es un poco el proceso, he ido, he ido quizás un poco de prisa o muy lento, no sé, y nos ha más o menos quedado, queda clara la cosa, vale. Y un poco a ver la importancia de esto, el porqué, esta es la cuenta de, de GA4 de, de esta empresa, ya simplemente el, el poder, ya hemos visto un poco el informe ¿no? que estábamos haciendo un momentito. El poder en un momento determinado llegar y decir, oye, um, ¿de, dónde, ¿de dónde me han venido las ventas o cómo se, me han, cómo se han movido las ventas? Pues venirte venir aquí a adquisición de usuarios y poder ir viendo por un grupo de canales, y luego eso lo podéis complicar y hacer cosas como, como queréis, ¿vale? pero ir por grupos de canales viendo esta, esta información del final, cuántas conversiones ha habido por canal y cuánto ha supuesto económicamente cada conversión por canal, pues, por ejemplo, tú que eres agente, supongo que trabajarás con publicidad y tal, y vamos, esto ya te vale oro. Sí, sí, a mí me está pensando en eso. Claro, pero pues te, voy, te voy a más a más. ¿Haces eh, temas en Google Ads? Sí, vale, pues ahí ya... Yo soy la persona que lo hace descubra, que me o sea, esto, esto ya solo y esto lo está recogiendo, me queda un minuto. Me dicen, vale, esto lo está recogiendo, un minuto con preguntas o sin preguntas. A ver, hasta el media no es me el desayuno, así no, que. Vale, vale, vale de, de, luego con queréis. Pues ya en Google Ads, por ejemplo, en una plataforma de publicidad, ahí las cosas que puedes llegar a hacer se multiplican por infinito. Porque normalmente tú, cuando piensas en Google Ads, piensas en, vale, coste por clic, eh, esto, presupuesto medio, CPC medio, piensas en esas cosas, ¿no? Y a partir de ahí más o menos empiezas a medir, ¿no? Cuando se han medido ventas, ¿a mí qué quieres que te diga? Que tenga muchos clics o pocos clic y que el CPC sea. El CPC será el que me marque el mercado y sí. según la estrategia. Pero a mí, que tenga muchos clics o pocos clic es como cuando somos todavía un poquito mayores, tú no. Eh, es eh, es como, como, como antes recordaréis cuando decíamos es que yo, ¿Tú qué quieres, tener muchos fans o vender? ¿Qué es lo, qué es lo, qué es lo que te importa? Pues, me importa vender, pues esto es lo mismo ¿tener, ¿Qué quieres, tener muchos clics o vender? Entonces, a partir de aquí, el tener un tener un, una solución de seguimiento bien implementada Dentro de un e e-commerce lo, lo que nos va a suponer es poder, eh, por ejemplo, pasar este, me, me, me he venido otra web, pero vamos, es, es básicamente lo mismo ¿Vale? O sea, es la misma empresa y lo que pasa es que hace un producto muy específico. Pues lo que estáis viendo, vamos, ahora mismo se está gastando un pastón 800 euros al día. Eh, pero, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hemos conseguido aquí? Pues que, por ejemplo, si os fijáis en el, en el último periodo, en el último mes, se han vendido 58.000 euros, vamos, en el último mes no, en lo que llevamos de mes se han vendido 58.000 euros de billetes de siete, entre 7 y 10 euros, gastándonos 10.000 Y esto lo hemos podido hacer... no o sea, está muy bien ver el dato, pero pero a lo que voy es... Que, eh, eh, ¿Qué ventaja nos ha dado esto? El año pasado, esta gente, invertíamos 300, 400, 500 euros al día, sabíamos que vendíamos más, pero no sabíamos por qué. Bueno, no por qué, sino la, la, la implicación de ese gasto superior, porque, porque no teníamos un seguimiento de ventas. Este año, Estamos viendo por cada euro que invertimos cuánto recuperamos. Estamos pudiendo cambiar de estrategia, estamos diciendo, oye, mira, Google, ahora no te vayas a una estrategia, yo no quiero tener muchos click, yo lo que quiero es tener ventas, entonces me voy a una, a una estrategia de, de coste por adquisición. Estoy dispuesto a pagarte como máximo 8 euros por, por cada venta, o 5 euros, o lo que sea. Y ahora ya hemos pasado, digamos, al, al, al nivel superior, o sea, hemos dicho, oye, a... Mi estrategia ahora es de robas, es decir, por cada euro que yo invierta, quiero llegar a recuperar como mínimo seis o siete. Y a partir de ahí, Google empieza como una máquina a funcionar, o sea, Google hace, empieza a funcionar como una máquina porque está recogiendo los datos, está recibiendo los datos, o sea, como si no hubiese un mañana. Es impresionante el, el, el trabajo. Y eso es gracias a que hemos podido implementar ya etiquetados, esto es un poco complejo. Pero hemos podido implementar el etiquetado y podemos hacer un seguimiento y podemos ver de dónde nos vienen las cosas. O sea, el año pasado, os digo, invertíamos no. y plan de, métele 300 euros, vamos a ver qué pasa. No, no, no, no. A ver si, cuando se ejecuta un cliente que invierte en una compañía de 600 euros, hemos llegado a conseguir 10.000 euros de ingresos y no aumenta la inversión. O sea, ¿Un Entonces, Es. El tema y será proporcional de la no, no, no, no tiene por qué, es jugando y, y es luego podiendo, podiendo implementar estrategias, o sea, nosotros, las estrategias, digamos, eh, a partir, o sea, este año, hasta el año pasado era maximizar clics, porque no teníamos otra forma de, de saber nada, es decir, quiero que entre mucha gente y como entrará mucha gente, alguien comprará, no sé cuántos, no sé quiénes, pero alguien comprará, este año ya hemos podido cambiar ¿no? es decir, oye, no, mira, vamos a empezar, cuando arranca la campaña, maximizando conversiones, es decir, toma un presupuesto, gástatelo, y, y consigue el máximo de conversiones que sean Cuando ya ha habido un histórico le hemos dicho Mira, sí, pero te limito No te dejo que te gastes O sea, no, no es que no te deje que te gaste todo Sino que solamente quiero Si consigues un coste por adquisición determinado Y ahora ya hemos pasado a, a la parte de ROAS Es decirle, oye, por cada uno que meta Quiero sí No te gastas todo Búscate la vida, oye. Pero, bueno, las ventas han ido, o sea, se ha ido disparando, disparando, disparando y ahora, por ejemplo, sabemos que, que en esta semana que viene, por eso está este, este presupuesto metido. Ver, yo no, yo, yo el año pasado no me hubiera atrevido a meter un presupuesto de 800 euros al día porque no sé lo que me va a dar. Eh, para tiempo, ¿vende más? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pero no sé si vende más por esto o vende más porque la gente, yo qué sé, se ha metido. Entonces... Eh, vuelvo un poco a, a todo lo que decía al principio ¿no? y todo lo que venía la, en la descripción. O sea, eh, hay que tratar cuando, cuando vas a hacer acciones y tienes un informe e y, tienes que, hacer, y vas a hacer, no, tienes que hacer acciones, pues no tienes vas a acciones hacer. La, hay que intentar eh, tener, eh, tener tu sitio web, por lo menos la compra bien etiquetada, seguimiento, que, que, te, que te muestre datos y que tú puedas ir luego tomando decisiones a partir de eso. O sea, este dato al final a mí lo que me, me serviera era para tomar decisiones. Oye, pues como veo que. Um, como veo que ya las conversiones están funcionando y tal, y no sé qué, y ya tengo datos, voy a mirar el CPA medio que tengo. Pues el CPA medio también. pues le voy a meter este CPA y, y voy a seguir. Y hacer experimentos. O sea, en, en Google Ads te permite, es un poco fuera de esto, pero te permite, te permite hacer experimentos sobre una campaña. ¿Qué funciona mejor, esto o esto? Y vas viendo, pruebas a ver. vas poco a poco evolucionando. O sea, y está ahora mismo artículo, o sea. Que está disparadísimo. En ese, ya, ya, ya, en ya, ya ese y ya me he pasado, con lo cual yo Ya, no, pero bueno, eh, ya, no sé qué callo. Ahora hay media, es el desayuno o el, no, el reyuno. Pero. Es una ahora, ahora os dejo, os dejo. hay 10 minutos de extra. Para extra, el, no tenemos. Vale, así que extra oficialmente, seguir haciendo sí, las juntas. Pues Bueno, bueno vale. dedicarme un poquito a pasar los problemas. Pues, pues si hay alguna pregunta, yo tengo una. ¿cómo te ¿Cómo te mira, como queréis. Vale. Pues te comento, yo, mira, hay mis compañeros que tienen eso en Porque más que, que, que interesarme en la pesca, me interesa cuando lo vende. no venden. ¿No? Lo de la venda, más o menos, sobre todo cuando. ¿Qué podemos hacer nosotros? Sobre todo si alguien ha ganado el carrito, una vez está registrado, lo que sea, ¿vale? pues puedes hacerle un seguimiento de ese que sea, pero cuando no está registrado. Están dando un invitado, lo que sea, y veo lo siguiente, pues una de leche, no ha perdido el éter. Entonces, nosotros lo que hacemos normalmente es, a través de la tarjeta, bien programática o lo que sea, pues intentamos montarle a ver hasta el momento. Es otra opción. Si tú ya tienes montado el embudo, como montado, imagínate que montas la compra, pero no montas algo más, o vas montando digamos, los siguientes pasos del embudo. Pues, por ejemplo, con, con Google Analytics, tú puedes crear con GA4, y con Universal también, puedes crear audiencias. Eh, como ya tienes los datos, en los cuales le digas, hey, la gente que ha llegado al carrito, evento a tu car, pero no ha habido evento por change, métemelas en una audiencia. Y él te la mete mediante cookies. ¿Qué haces tú a partir de ahí? Esa audiencia te la llevas a, a Google Ads, por ejemplo, o a, a, sí, no, en un principio Google Ads, no sé si Facebook Ads te va a permitir sacar audiencias de ese tipo. Pero, por ejemplo, te la llevas a Google Ads y creas una campaña que dices, esta campaña va dirigida solamente a la gente que ha llegado al barrito, pero no ha comprado. Puedes hacerlo bueno, desde estas acciones desde aquí. Claro, sí. claro, como tú ya tienes, tienes eh, traqueado el embudo y estás pasando, la, en este caso, imagínate a GA4, le estás pasando eh, cuántas veces se llega al evento por chase, cuánta gente, cuántas veces se llega al evento a tu cara. Entonces, tú puedes crear una audiencia. Que sea eso, o sea, digo, esas condiciones, gente que haya llegado al ActuCar, pero no haya llegado a completar el siguiente evento dentro del embudo, que sería Purchase. Y eso le llamas audiencias de no compradores. Entonces, tú ya tienes esa audiencia creada, lo que va haciendo eh, Analytics es meterle una cookie a cada uno de, de esos, claro, y esa audiencia te la llevas, a, por ejemplo, a Google Ads. Y en Google, o sea, que tienes una audiencia, entonces tú creas una campaña, pues como quieras, de display, de lo que tú quieras, en ese momento, y le dices. Esta campaña solamente va dirigida a esta audiencia. Con el tiempo puedes llegar incluso dentro de dentro de ASS, decirle y además de a esta audiencia que es la gente que tengo identificada como que no me ha comprado, eh, quedo una audiencia similar a esta que tú mires y ve a gente parecida que según tú crees y uy, puedes montar esa campaña. Si sí, yo he hecho eso no he hecho que ha dado ninguna acción al final o sea no ha tenido ningún efecto. Puedo encadenarla con otra de Si en cuatro días no he tenido las costas de esta gente, tanto esta otra ya tener, con el vuelo definitivo. Si sí, en cuatro días... A ver, dentro de la audiencia tú le puedes definir un tipo de permanencia. Uh, tendría, no lo sé, no lo sé. Ahí vale. ahí ahora mismo ahí ahora mismo no sabría, no, no sabría si, decirte. Se han estado con la misma mierda, pero si vamos a atascar siempre estos, estos puntos. Ahí no sabría, no sabría decirte, si tú luego puedes coger y decirle eh, que esa audiencia a eso, no sé, sí que tienes un tiempo de permanencia, tú no puedes decir 90 días, 540 días de audiencia a cabo de X días, mira, sácamelo porque ya se me ha a comprar pero, es no sea... de automatización, ¿no? Claro claro, claro, claro, y no sé y hay no sé, no sé cómo... O... Sí. ahí va la otra, la otra pregunta ¿se puede desencadenar este tipo de cosas en herramientas externas? O... Claro. ya no estoy pensando en mail sino imagínate que fuese así no, uh, quiero que si va pasando esto, va a pero si no me ha las turistas, se el eh, A ver, claro, no, no, no, no, no, no, ahí se haya complicado. No. Tú lo que puedes llegar a hacer, digo, Google, claro, Google, Google se preocupa más de su, de su ecosistema. ¿no? Entonces, tú lo que puedes llegar a hacer en un, en un momento eh, es, eh, si el usuario está registrado, si yo tengo un punto, un punto de identificación del usuario, un correo, porque está registrado, porque ha hecho la compra y ha completado y demás, eh, Tú ese dato lo podrías llegar a recoger y lo podrías llegar a, a enviar a una audiencia, otra, diferente, ¿vale? Esta ya directamente dentro de Google Ads, en la cual le digas, oye, cógete este correo y compruébalo con toda la lista de gente que tienes registrado en Gmail de toda tu vida. Y si está, métemelo en esta bolsa. Y lo no mismo, volver a hacer una audiencia. Pero para eso necesitarías ya digo un, un, un punto de, de identificación si no lo hay es eh, con una cookie tienes que tirar más por otro lado claro. bueno. Bueno, sería, era que verlo y eso de, que es, digamos, de hacer un, poco un automatismo de ese tipo tendría, tendría que verlo. no lo, no lo he hecho nunca los debemos utilizar con una de automática o con una de y te aseguras que llegas pero no tienes una escala no como no Podrías la herramienta por ejemplo, no sé, algo, algo, bueno, algo, algo seguramente se sí, sí, podría Bien, venga, que si que no el café. Okay. tú. Mientras eh, está, yo he instalado el Time Manager en una web, en WooCommerce. No sé por qué por defecto me ha activado la etiqueta de, de Analytics. ¿Cómo puedo hacer algún un, 5 con una 24? Tag Manager te ha metido la etiqueta de Google Analytics. verdad. Pero porque la tenías configurada dentro de ese, de ese contenedor. O sea, desde que luego ahora lo miramos, pero no... O sea, Google, Google, Google Tag Manager, cuando tú metes un contenedor, está vacío. Es un contenedor sin nada. Eh, o bien eso, o bien la tienes por otro lado, dentro de esa web como pueda ser yo que sé, un plugin o lo que sea. Ahí, ahí sí tener cuidado por la autoridad, ¿no? eh, en, que, en que las etiquetas de lo que sea de medición eh, no las tengáis primero en un plugin y luego en Tag Manager o en dos plugins. Yo me he a encontrar eh, cuatro veces eh, envíos ¿Cómo? de medición. Y me hostia! ¿Pisan ¡Ah, la, la autoridad? Claro, ¿eh? ¿Pisa la autoridad no, no pisan la autoridad, envían por cuatro. Perfecto. o sea mira, decía, Tengo... Era, eran registros. Tengo mil registros. Mirábamos en Active Campaign y decíamos, pues aparecen 250. Algo está mal. Ya miramos y resulta que la tenía metida con el tag manager, con el plugin de no sé qué, con el plugin de no sé cuánto, y luego le estaba enviando un evento con Pixel Y Decías, hombre, vamos a empezar a limpiar mierda, ¿vale? Te los multiplica. Claro, te los multiplica por. O sea, él, él cada vez que tú le metes una etiqueta. Imagínate que yo cojo el script de Google Tag Manager y lo meto cuatro veces en una web. Pues me va a hacer cuatro ríos. Funciona cuatro veces. Entonces, ahí, ahí tener cuidado. A ver, haría que es verdad. Cambio un poco. Entonces, si quieres, cambio un poco. Bueno, nada, te ¿eh? me a decir que, como ajusto las variables manualmente, digamos, cuando se sí. llama separadamente la etiqueta de la 24, o sea, ya la 24 va a recoger esas variables y os no es da igual. Si tú les pones ese nombre, eh, la va a recoger y las va a enviar y se van a ver dentro de los informes y lo va a recoger todo eh, como debe. O sea, si no, si, si, si le pones imagínate si al en GA4 le pones otro nombre, no va a ser capaz de mostrarte el BookChase. Creo que había una última allí, o aquí, tú. Sí. Sí. Sí. a ver el script de tag manager no... Vale, no hace no hace nada el script de tag manager no envía datos es un script que sirve para identificar el contenedor que tú has creado y en el cual tú vas a poner las etiquetas que vayas a poner pero ahí ya pero ahí ya estás entrando en por ejemplo en analytics en ads Facebook, en lo que sea, que son las etiquetas que ah, tú configuras sí. dentro de dentro de ese contenedor. Pero solamente las que de Tornada no hace, no, O sea, imagínate. Hacer el de push que el sí, de sí, la sí, la sí, la sí. Sí, porque la talla de push va a enviar muchas cosas. No solamente va a enviar los datos de la venta, va a enviar muchas cosas. O sea, vosotros imaginaos, os ponía antes dos ejemplos, ¿no? Alguien que, que entra en una web y a la tercera visita le saca un mar. ¿Cómo hago eso? Manager, un, eh, una, una variable que yo creo que te inserta una cookie de primera, ¿vale? De primera, que no coge ningún dato y esa cookie mismo que es decir, 1 2 y 3 Y luego una etiqueta, no, una, sí, una, una etiqueta y un activador que lo que están diciendo es, hey, cuando el valor de esta cookie sea 3 haz esta acción, es decir, lanza este valor. Yo ahí no he recogido ningún dato de nada mis cookies, la, la única cookie que he utilizado es de primera parte lo he hecho con Tag Manager, y lo he hecho más ¿eh? no, no he metido, no he metido analíticos. Pero analíticos ¿Me tienes todo metido? en y... Sí, sí, pero, pero yo no envía ningún dato ¿Eso no va... puedo? ¿En cuanto lo activo, ya se están activando las cookies de ¿Eh? Analytics? De... No, no, no, no no, hasta que tú no metas estamos haciendo esto y supongamos que yo no meto analíticos de Ads eh, Ah, dale, pero vale, pero si yo lo tengo ya metido en el Tag Manager Pero, eso ya, pero eso, ya es un, eso ya es un tema de ya, ya, pero no es por Tag Manager, es por Google Ads o por Google Analytics o por, no por, por Facebook Ads no por Tag Manager o sea, Tag Manager no hace... nada. Te nada, te nada, te nada, nada te eso... Normalmente sí, te normalmente Google tienes Google Ads Entonces, no puedes o Google Analytics el... eh, lo, que hace, lo que haces ahí y se puede hacer, pero eso, bueno, eso ya sería una... eso ya es un taller ah, perdón ah, puede, tú puedes montar todo lo que es el consentimiento directamente desde Tag Manager ¿para qué? Salte o no salte eh, analytics, ads y el resto de etiquetas en función de que el usuario diga acepto o no acepto. Pero, sí, eso Pero Tag Manager por sí no necesita no necesita autorización de ningún tipo porque no saca ningún dato. No lo envía él por sí. Lo enviamos luego cuando metemos. Oye, ahora es que yo quiero hacer el seguimiento con Google ah, es que yo quiero hacer el traqueo con Analytics, es que quiero Facebook, es que quiero LinkedIn, lo que sea. Ahí ya sí ahí tendrás que teñirte a lo que tengas, eh, digamos, de políticas en cada una no de no esas herramientas. Pero el tag manager de por sí, Digo, yo puedo votar un tag manager sin necesidad de meter un traqueo. Entonces no, no necesitas un método. ¡Café! ¡Aplausos! ¡Café! Sí, o sea, me queda la última, un no, ya estaba. Me que para utilizar sitios y cosas. De